Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes de octubre el cannabis sigue sin dar tregua. En España volvemos al Congreso a recordarles a nuestros políticos que mientras ellos siguen mirando hacia otro lado, el conflicto social sigue abierto, mientras Europa y buena parte del mundo siguen caminando hacia la regulación por diferentes vías. En este programa conoceremos un poco mejor a Breeders, un banco de semilla colombiano pionero en el desarrollo de semillas psicoactivas. Y en Top Cultivo no faltarán los buenos consejos para vuestros jardines. En España últimamente no hay día que pase sin que la marihuana deje un titular en los medios. La planta se ha hecho un hueco en la agenda política y se nota. Este mes volvimos al Congreso de los Diputados, esta vez a seguir la toma en consideración de la propuesta de Más país, que era tramitada de urgencia, quizás demasiado, y la primera en llegar de las tres leyes que han presentado los partidos. Estamos de acuerdo y nos parece que es crucial el estudio y la legalización del cannabis para uso terapéutico y para uso de la investigación. Nos parecería una hipocresía no hacerlo pero creemos que regular el uso medicinal no es suficiente. Hace falta que el debate en la sociedad española, que ya está maduro, pueda ir un paso más allá. Por eso proponemos una regulación integral, un marco legal sólido que regule el uso particular, definiendo límites de autocultivo y de tenencia, estableciendo normas claras y específicas para el consumo en el espacio público, regulando las actividades comerciales relacionadas con el cannabis, licencias a cultivadores, registro y etiquetado de los productos para permitir la trazabilidad, así como las normas de transporte y exportación. Queremos establecer también procedimientos respetuosos con el medio ambiente en el tratamiento de residuos y obligar al uso de un 60% como mínimo de energías renovables en los cultivos profesionales de interior. Es posible que haya quien se pregunte y se pregunta además de buena fe que con la que está cayendo, con la situación que hay en España, ¿por qué esto es una prioridad? ¿Por qué traemos esto aquí? Lo voy a intentar resumir y es tres motivos muy sencillos. Por salud, por economía y por libertad. De nuevo, fiasco, al no superar el trámite parlamentario debido a la negativa de los sectores más conservadores y del PSOE, que se aferra a la subcomisión medicinal. Urgen propuestas con mayor consenso y mucha voluntad política para contribuir a una unión canábica tanto fuera como dentro del hemiciclo al menos si se quiere que alguna de las propuestas llegue a ser debatida esta legislatura. Reclamamos nuestros derechos, reclamamos el final del estigma asociado al uso de la planta, reclamamos un cambio en las políticas públicas de drogas donde las personas seamos el centro. ¡Queremos, ¿Queremos una, una ley de ley cannabis ya! ya. Uh, uh. Sin duda, la sociedad civil no va a desistir y estará dispuesta a aprovechar cualquier oportunidad para recordarles a nuestros gobernantes que mientras se mira para otro lado o se hacen cálculos con la recaudación de la riqueza que se generaría con la comercialización de la planta, la crisis social sigue abierta. Con personas usuarias criminalizadas, activistas represaliadas, trabajadores con sus derechos laborales vulnerados, asociaciones y cultivadores condenados o personas privadas de libertad. ...víctimas de un conflicto social que, en caso de regulación... ...deberían ser reconocidas y reparadas... ...tal como demanda la plataforma Cannabis en Lucha... ...y que ha iniciado una campaña para sensibilizar al respecto. Vamos a inaugurar un conflicto social... ...entre el colectivo del cannabis... ...y las instituciones estatales... ...estamos hartos de, re de represión... ...de los más de mil detenidos que hay al mes del cannabis... ...las mil multas... ...las asociaciones y compañeros que tenemos aquí... Perseguidos, condenados, intervenidos, vamos a decir basta, antes de regular, paz social. Los colectivos y federaciones canábicas avanzan también en la articulación territorial. En Galicia Galfac celebraba un encuentro interasociativo, en San Sebastián más de lo mismo, con la iniciativa Ereikiz. O en Castellón, donde las asociaciones de la provincia se convocaban para analizar la situación política actual. En Barcelona, catfac celebraba en Torre Yusana su Asamblea General y aprovechamos para saber cómo andan las cosas allí. Hemos presentado las pro tres propuestas que se presentaban en el Congreso, la de Más países que Republicana y Podemos. Estas propuestas hoy han sido presentadas a todas las asociaciones y se desplaza a un próximo debate de análisis, evaluación y hacer un posicionamiento conjunto y esperamos que todas las fuerzas políticas busquen un consenso para hacer una ley justa para todas las personas usuarias de cannabis. Hoy se han presentado dos nuevos proyectos que se presentaron en el Congreso de febrero. De estos dos proyectos se empiezan a encaminar. Uno de ellos es las formaciones continuas a las personas trabajadoras y otra es una nueva encuesta sobre reducción de riesgos e incluso ciudades de cannabis. Muchas gracias. Y ahora, en Top Cultivo, los mejores consejos para el autocultivo.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 La primera pregunta de hoy nos la envía Emma de Tarragona, nos dice que los pájaros han sido una pesadilla para su cultivo esta temporada y quiere saber cómo puede librarse de ellos. Hola Emma, ¿necesitas cubrir tus plantas con una malla o similar que impida el acceso de las aves y a la vez permita el paso de la luz? Si no, puedes utilizar unos pantapájaros. Hoy te enseñamos a hacer algunos reciclando objetos que si no acabarían en la basura. Uno de los enemigos declarados a nuestras plantas son los pájaros. Algunos son capaces de acabar con ellas, sobre todo cuando son plántulas o plantas pequeñas. Si se puede, es aconsejable protegerlas, sobre todo al principio, cubriéndolas con una mosquitera o similar. Los espantapájaros se han empleado en la agricultura desde tiempos inmemorables, siendo uno de los iconos de nuestros imaginarios paisajísticos. Hoy existe en el mercado toda clase de dispositivos para ahuyentar a las aves, como réplicas de aves de presa que reproducen su sonido exacto y asustan. Hoy vamos a ver algunos métodos fáciles para construir espantapájaros reciclando a la vez objetos que ya no nos sirven. Algo muy sencillo es colgar discos y materiales que sean reflectantes. Al moverse por el aire crean destellos que ahuyentan a las aves. Reciclando una botella de plástico podemos hacer un molino de viento que va a funcionar sin tener que gastar energía con un poco que se mueva el aire. Empezaremos agujereando la botella por su base creando un agujero por el que entrará un tutor. Luego vamos a crear un sistema de aleta doble en el que vayan alternándose las aletas. Dibujaremos líneas por donde cortaremos o haremos los pliegues de las aletas. Las horizontales primero, luego cuatro verticales, marcando los espacios que se cortarán. Luego dibujaremos otras cuatro líneas verticales que se colocarán en la mitad de lo que serán las aletas. Cortaremos con un cúter las tres caras de cada cuadrado y dejamos la otra para doblar la aleta, todas las aletas orientadas igual. Finalmente la introduciremos en un tutor, si su punta es redondeada girará mejor la botella. Los molinos hay que cambiarlos de sitio para que los pájaros no se acostumbren o incluso quitarlo algunos días como cuando no hay viento. Es mejor si hacemos varios con botellas de distintos colores y podemos combinar con otros tipos de espantapájaros. Emma, ya sabes, esperamos que para tu próxima temporada de cultivo los pájaros no sean un problema para ti. La siguiente pregunta de hoy nos la envía dos papeles desde Sevilla. quiere saber si hay mucha diferencia de resultados a la hora de cultivar una variedad a partir de semillas feminizadas o de su versión automática? Hola, dos papeles. A la hora de cultivar, decidirse por semillas automáticas o feminizadas es una decisión importante y debemos tener en cuenta algunos condicionantes. Tanto la versión automática como la versión regular o feminizada de una misma variedad comparten las mismas propiedades organolépticas. Tienen la misma disposición de canabinoides, terpenos y flavonoides, o sea el mismo sabor, aroma, apariencia y efecto. Sin embargo, pueden existir diferencias. A pesar de que el desarrollo de las variedades automáticas avanza cada día más, estas pueden tener menos resina y canabinoides que sus parientes no automáticas cogollos menos densos y menor producción. Así que a la hora de elegir cultivar autoflorecientes nos fijaremos en otros aspectos como su ciclo de vida más rápido, su mayor discreción por su tamaño, aspectos como la no afectación por la contaminación lumínica que se puede dar en terrazas y en balcones. Las automáticas suelen tener genes robustos por sus antepasados de Rudelaris, así que son resistentes, fáciles de cultivar, requieren menos exigencias con la alimentación, necesitan menos fertilizantes y son perfectas para principiantes. Además, si podemos tener las no auto y las auto en nuestro jardín, con las automáticas nos podemos asegurar una cosechita a principios de verano para tener con qué funcionar mientras esperamos a que florezcan las no auto. ¿Ya sabes? Elige el sabor que más te guste y escoge semillas feminizadas o autoflorecientes. La cuestión de hoy nos la envía Emily, desde Oporto, y quiere que le aconsejemos una variedad para hacer extracciones. Hola Emily, hoy te vamos a hablar de una variedad clásica rescatada por Buda Seeds, la Buda Auto Diesel, fácil de cultivar e ideal para hacer extracciones por su cantidad de resina. Diesel tiene su origen en los 90 en los Estados Unidos, desde entonces ha sido una variedad ganadora de numerosas copas. Budazis la ha incorporado en su catálogo de clásicas pero siempre con su sello de calidad, aumentando y estabilizando la producción de la Buda autodiésel hasta límites insospechados en una variedad que carecía de ella. Se han mantenido los fenotipos con los montones de matices en los sabores que la definen, permitiendo a la vez que produzcan fenotipos desde cítricos tipo limón o pomelo hasta toques terrosos. Gran productora de resina es perfecta para extracciones. Además, es una todoterreno que no requiere muchos cuidados y se adapta bien a situaciones climáticas adversas. Buda Autodiesel es una planta realmente atractiva, con resultados productivos y exquisitos para el paladar que no puede faltar en tu jardín. Emily, ojalá pruebes la Buda Autodiesel y puedas hacer unas excelentes extracciones. Ya hasta aquí ha llegado el tu cultivo de hoy, esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poquito más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Mucha salud y buenos humos. Luxemburgo va a ser el primer país de la Unión Europea que va a regular el cultivo y consumo de cannabis. Estará permitido el autocultivo de hasta cuatro plantas y el consumo en la propia residencia. Se podrán adquirir semillas sin límite de THC. El transporte de hasta 3 gramos de productos derivados o el consumo en la vía pública solo tendrán sanciones leves. La medida regulatoria, si la acaba aprobando la Cámara de los Diputados, vendrá dentro de un paquete de medidas para la lucha contra los narcóticos que también promoverán la prevención y el apoyo. Malta, como medida de reducción de daños, también quiere regular el autocultivo y será el primer estado de la Unión Europea que va a regular los clubes de cannabis. Pretenden despenalizar la posición de hasta 7 gramos y el almacenamiento en el hogar de 50 gramos. Los clubes, entre otras disposiciones, podrán tener un máximo de 500 socios y dispensar hasta 7 gramos diarios, con un límite de 50 gramos al mes por persona. Se podrá cultivar en casa hasta cuatro plantas, pero sin que se vea. Y aunque Suiza no pertenece a la Unión Europea, allí dos comisiones del Parlamento han dado luz verde con amplia mayoría para regular el mercado y los usos medicinal y adulto o recreativo del cannabis. Al otro lado del charco, el cannabis no deja de moverse, los campesinos paraguayos producen las primeras flores legales, los abuelos paraguayos se vuelcan al CBD o se ha hecho la primera exportación de semillas colombianas a Argentina. Nosotros hoy vamos a volver a Colombia, donde tuvimos hace poco el privilegio de visitar a Breeders, un banco de semillas psicoactivas legal que ha hecho el trabajo desde abajo, a pulso. Estamos en el lugar de plantas madres en Breeders, donde a través de una selección que hemos hecho, eh, a través del tiempo, a través de los años, y hemos alcanzado a tener una colección, un germoplasma en campo de 54 variedades o 54 cultivares, cada uno tiene una variación genética sea agronómicamente o sea eh, químicamente podemos ver las diferencias entre estos entre entre el germoplasma que, que tenemos en este momento que es por ejemplo esta planta que es una planta de hojas anchas con la diferencia de una planta de hojas delgadas y solamente pues como por hacerlo así por encima, eh, agronómicamente se comportan diferentes en su manera de germinar, en su manera de crecer, en su manera de florar, su tiempo, sus tiempos de floración, su tiempo de vegetativo, sus diferentes formas en los tallos. Entonces, nosotros acá conservamos estas 54 variedades de las que... Hicimos una selección de más de 1.280 plantas y el resultado son estas 54 variedades. Hacemos una manera de conservación de que en este otro lugar tenemos los esquejes que son la copia idéntica de, de cada uno de los cultivares. Entonces tenemos las 54 variedades y las 54 copias por si de pronto se nos muere alguna de las plantas madre. Podemos ver que tenemos incluso plantas desde, por ejemplo, que la punto rojo hasta plantas mucho más exóticas que incluso eh, es, en, en este momento ni han salido al mercado, que es como una viuda panameña. Son plantas de, de Panamá, plantas de Afganistán mezcladas con México y con Brasil. Tenemos también, por ejemplo, este híbrido tropical y así podemos ir viendo cada una de las 54 cultivares que tenemos acá. En este lugar tenemos la parte ya de producción de semilla, tenemos un solo cultivar, ese cultivar es llamado salam, es unas, son unas plantas que cruzamos de Afganistán, de Colombia, de Pakistán una planta con una característica de una hoja muy ancha y son las nuevas plantas que, que van a salir aquí en Colombia. Bueno, y de aquí de Colombia para el mundo, esa es la, esa es la intención, poder, poder exportar la semilla. En Breeders ya nos preparamos para lo que es la producción comercial, Hemos pasado por una serie de procesos burocráticos en donde el gobierno nos tiene que autorizar cada una de las siembras porque el solo hecho de plantar una semilla requiere un permiso que viene incluso desde el ámbito internacional y es que el gobierno colombiano tiene que autorizar a través de un sistema de cupos cada una de las siembras, de las cosechas y del material vegetal producido. Entonces nosotros ya nos encontramos en una fase en donde ya se permite el desarrollo de toda la plantación y se viene la producción comercial de la semilla. Para que una semilla pueda ser producida comercialmente en Colombia, primero debe pasar por un proceso de evaluación agronómica. Esta evaluación agronómica lo que hace es crear una ficha técnica, reunir las características físicas y químicas de la planta para registrar el cultivar en algo que se llama el Registro Nacional de Cultivares. Nosotros también nos ajustamos a las buenas prácticas agrícolas, porque también buscamos cumplir de alguna manera con la normatividad nacional e internacional que certifica la calidad. En Colombia están autorizadas más o menos unas 170 empresas para la producción de material psicoactivo, tanto flores como semillas. Lo que sucede es que no todo el mundo quiere producir las semillas para venderlas, porque tener la semilla hoy en Colombia se convirtió en un factor de competitividad. Es decir, yo como empresa puedo producir la semilla y no vendérsela la para yo producir y estar en ventaja frente a otras empresas. Entonces, los bancos de semillas feminizadas como tal son muy poquitos. De hecho, los puedes contar en una sola mano sin necesidad pues de decir los nombres y nosotros estamos desorientados a eso, hacer un banco de semillas feminizadas pensado principalmente para el autocultivo, porque más que el mercado medicinal del cannabis, nosotros queremos satisfacer la demanda del autocultivador, poder llevar las semillas a personas naturales, que en Colombia existe un límite de que la persona puede comprar 20 semillas en un plazo de 6 meses. Lo que a nosotros nos queda más cercano es el mercado nacional, ¿cierto? El mercado nacional porque es donde tenemos la evaluación agronómica y es donde se permite la venta inicial. Resulta que para las exportaciones los países no necesitan evaluar agronómicamente esta semilla para poderla exportar, ¿cierto? Lo que implica que existen unos requisitos fitosanitarios. Cada país de destino necesita toda una normatividad en términos de sanidad vegetal para poder importar las semillas. Nosotros actualmente contamos con el, digamos que el certificado de exportación tenemos... La, li, ...la licencia de cultivo que nos permite también producir la semilla... ...y la modalidad y el registro del Instituto Colombiano Agropecuario... ...para realizar la exportación. Entonces, como nosotros tenemos capacidad de exportación... solo podemos exportar a los países que cuenten con esos requisitos fitosanitarios. Y acá estamos en la parte de lo que es el compostaje... Eh, ...los subproductos del cannabis, que son las hojas, los tallos las raíces, el sustrato donde ya se sembró, lo que hacemos es compostarlo. Entonces pasamos a través de, de una máquina trituradora las hojas, los tallos y lo mezclamos con el sustrato y la raíz. Y como podemos ver, ya no hay ni tallos, no hay ni hojas, no hay nada. Ya tenemos listo un sustrato para sacar. Pueden ser verduras, puede ser incluso sembrar otra vez nuevamente cannabis. Breeders es una empresa que ha hecho el trabajo desde abajo a pulso, no es una multinacional, no contamos con capital extranjero y llevamos cerca de tres años desde que se nos fue otorgada la licencia de cultivo de cannabis y la modalidad de producción de semillas para siembra también contamos pues como con fines de investigación y también tenemos los registros nacional de cultivares. Entonces, este es un proceso que se ha hecho a pulso, que se ha hecho desde una zona residencial, que ha pasado por unos trámites muy largos, hay procesos que duran cerca de 11 meses, en donde la solicitud del cupo se puede demorar un año y solamente lo puedes pedir hasta finales del mes de abril del año en curso para sembrar el año siguiente. Es decir, yo tengo que pedir el cupo en abril del 2021 para sembrar todo el 2022. Son trámites que tienen un proceso burocrático largo, extenso y complejo. Entonces ha sido un proceso que se ha jalonado desde recursos propios, solamente se sostiene con los recursos de los socios, que es todo el equipo de trabajo y desde las instalaciones también que son propias. Entonces, hemos desarrollado esto con una base económica muy pequeña, y, pero gracias a los resultados, es decir, gracias al trabajo técnico, a nuestra experiencia como cultivadores, a nuestra experiencia en la producción de semillas, es que hemos podido avanzar a gran velocidad y hemos podido tener resultados de mucho impacto, porque generan impacto en la medida en que somos una empresa que está que tiene un tamaño muy inferior a todas las empresas de Colombia, pero hemos publicado nuestros resultados y hemos hecho visibles todos los avances que hemos tenido en este tiempo. Interesante, ¿verdad? Pues no os perdáis nuestro próximo programa de Marihuana Now, donde Breeders nos explicará, entre otras cuestiones, su secreto para producir semillas.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 Este mes de septiembre vuelve Verde Medicina y el consultorio online de Smoking Map, con nuevas consultas y un montón de novedades. ¡Os esperamos! En cuanto a los eventos, vuelven los seminarios de Carammed. Este mes sobre comunicación y periodismo canábico, el próximo día 9, ¡infórmate! Y vuelven las copas canábicas, Secret Cup Vizcaya, Volcana Lanzarote, Cosecha Cup y seguro que alguna más ultiman sus preparativos, así que atentos a las próximas fechas. Y no solo las copas, parece que los eventos empresariales, congresos y ferias canábicas también florecen, como la edición 2021 de Uro en Oporto o de First sea Days, congreso enfocado al cañón organizado por Cannabis Cup, que se celebrará en los días 24 y 25 de noviembre en Barcelona. Imagine textile manufacturings, plastics, paper, cosmetics or building materials that can be generated from just one plant. Imagine a plant where humans and animals can feed on. Imagine this plant is an effective medicine where the crop can be grown with zero emissions in a totally sustainable way. Now imagine a place where research and innovation propel together. Imagine companies, organizations, and institutions network pushing together for a common objective. Imagine legal, agronomic, technological and financial providers' advisory services in a personalized way, allowing people and companies to grow through one same platform. Imagine no more. We are Cannabis Hub. Universitat Politécnica de Catalunya, Barcelona Tech and Valnaveras lead the first Cannabis Hub in Europe. Our objective is to create solid companies, organizations, institutions and a community working all together To develop a sustainable and socially committed ecosystem around cannabis. Join us to be part of an inclusive innovation project that turns cannabis into the European economic engine. Cannabis Hub. Innovation and knowledge to share.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 ...en la carrera hacia la regulación de la cannabis en el Estado. El divide y vencerás se va a acabar. La sociedad civil se está organizando y uniendo para apoyar una ley de cannabis ya. Se respira regulación del cannabis en el ambiente, tanto a nivel internacional como nacional. Y es una oportunidad histórica que la, tenemos en nuestras, la que tenemos en nuestras manos. ¿Queremos aprovecharla o bien queremos verla pasar de largo? Hoy hemos pedido de en las calles de Madrid y así lo vamos a hacer una y otra vez en todo el estado hasta que nos escuchen y regulen. Y Desalzador, sabor agridulce que nos deja esta votación con el PSOE una vez más, definiendo su responsabilidad de cara al conjunto de la sociedad y votando en contra de la primera de las tres propuestas con el argumento de que no votará ninguna cuestión que interfiera en la submisión de cannabis medicinal por lo menos no por ahora y a pesar de las diferencias entre las propuestas Vemos un amplio y bastante claro consenso entre la izquierda, los verdes y el centro del arco parlamentario. Y esperamos sea un primer paso para que al fin el debate de la regulación de la cannabis se lleve a cabo en esta legislatura. Llamamos a la valentía del Poder Legislativo, al consenso y al debate, que se pueda hablar sobre una regulación de la cannabis de un modo riguroso, serio y sin prejuicios morales donde se tenga en cuenta la realidad del Estado español y donde se sitúe los intereses de las personas por delante de intereses oligopolísticos de unas pocas empresas. Las tres propuestas de ley presentadas por los diferentes partidos políticos más la del Senado dan muestra de un cambio y un interés político sin precedentes en este Estado. Todas ellas muestran suficientes elementos en común desde donde poder lanzar una propuesta con alto grado de consenso social y político. Creemos que podemos conseguirlo. La sociedad civil vemos necesario un cambio en las políticas de drogas actuales y la creación de una ley participativa y participada. También señalamos que mientras estas propuestas se debaten y se conceden licencias a algunas empresas, existe un ataque sin precedentes sobre toda la escena del cannabis en España. Intervenciones, asociaciones, clubs, autocultivadoras, grow shops, bancos de semillas, cultivadoras de cáñamo y tiendas de CBD. También multas altísimas a las personas usuarias. Por eso reclamamos al Gobierno y al Ministerio de Interior una tregua de esta ola represiva, mientras se debate sobre una propuesta de regulación de la cannabis. La legislación europea da espacio a la regulación del autocultivo, individual y colectivo. Además, de establecer un registro simplificado para plantas medicinales de uso tradicional. Por lo que el debate debe ir más allá de la vía farmacéutica. La realidad social de la cannabis en el Estado va mucho más allá. La sociedad civil de este Estado ha sido pionera en crear modelos sobre el cannabis que se emplean en todo el mundo. Ahora es el momento de que el gobierno esté a la altura. Somos usuarios de cannabis.